Hola, ¿cómo estás? Soy Claudia Castro y yo creo en vos. ¿Y vos? ¿Qué onda? Bueno, sin lugar a dudas, escucho un sí en varios idiomas. ¿eh? Sí, sí y sí, tenés que creer en vos. Porque de eso se trata y de esas cuestiones vamos a hablar aquí. Bueno, un punto que a veces lo dejamos pasar así como ¿Quién no quiere la cosa? decimos acá en mi país. y después nos damos cuenta que es re importante reconocer tus talentos reconocer eso que puedes ofrecer esas habilidades que tenés, eso que que hace que, que te puedas distinguir que que le facilita un montón de cosas al resto. Reconocer tus talentos, tu creatividad, tu, tu inteligencia, tu don de gentes, no sé. Hay un montón de, de cuestiones que, que te hacen talentoso. El, a mí, personalmente, la palabra talento mucho no me agrada, porque considero que no es que las personas nacen con un talento cual, si sí hay gente muy privilegiada, que genios, no sé, como Beethoven, Mozart, qué sé yo. Eh, y tantos otros, ¿no? Fuera de la música. Eh, pero yo creo en el trabajo, creo en, en la perseverancia, en la resiliencia y en que tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas quizás eh, por suerte eso está cambiando ahora, el hecho de que no, no, no salís para esto o no, no tenéis el talento o sea hay que trabajar por las cosas eh, las habilidades se adquieren y, y por eso creo que me gusta tanto la enseñanza y he reparado en ello porque todas esas situaciones las he vivido me han marcado y muchas veces han ido en detrimento de, de las posibilidades que se abrían en su momento. Entonces, de alguna forma no quiero que al resto le pase lo mismo y que te des cuenta de que tú lo puedes hacer. Mientras vos quieras, le pongas empeño, eh, tengas la humildad de ir por el conocimiento, de la práctica y de dar lo mejor de vos, sin lugar a dudas puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces, eh, reconocer esos talentos, esas habilidades, hace que adquieras otras. Y, y está buenísimo porque eso nos hace mejor, más completos quizás es la palabra, ¿no? Y cuando somos más completos podemos, tenemos mucho más que ofrecerle al mundo y a nosotros mismos, mismos Así que, no te lo olvides, reconoce en principio vos tus talentos. Primero que nada ni nadie en el mundo. Después, vemos y hablamos. Pero primero, vos. Te mando un beso enorme, en la cajita de información tenés todos mis contactos, redes, lo que sea. Si querés escribirme, bienvenido sea. Eh, y vamos, ¿qué estás esperando? Tenés que ir por ese proyecto, ese objetivo, ese sueño que no te deja dormir y que te hace brillar los ojos y hace que todo el mundo cambie. Te quiero. Besos. Bye.